bienvenidos vamos a hablar un poco acerca del aprendizaje experiencial dentro de lo que es la teoría humanista el aprendizaje experiencial es uno de los conceptos sumamente importantes trabajados por Carl Rogers, John Dewey y Abraham Maslow entre las metas de la educación que destaca la teoría humanista se encuentra el desarrollar la individualidad de las personas, ayudar a los individuos a reconocerse como seres únicos, ayudarlos a actualizar sus potencialidades. Abraham Mauslow denomina a la teoría humanista como la tercera fuerza porque es una alternativa entre lo que fue el conductismo y el psicoanálisis que viene a trabajar aspectos esenciales de la condición humana como lo son el altruismo, la dignidad, la verdad y la belleza no es una eh, teoría científica en sí pero aborda estos aspectos importantísimos e innegables del hombre qué conceptos importantes encontramos de esta teoría naturalmente el aprendizaje experiencial del cual vamos a, a hablar en este momento el rol activo del organismo porque destaca a la actividad del aprendiz un papel importante para la educación el estudiante no tiene que ser un ente pasivo que simplemente es un receptor del aprendizaje sino alguien que es muy dinámico dentro de este proceso habla también acerca del aprendizaje auténtico eh, denominando lo que eh, cuando se quiere recibir un aprendizaje auténtico se ha de permitir al que estudia un contacto real con todos los problemas que conciernen a su existencia una vez que el ser humano se pone en contacto con estos aspectos es cuando realmente aprende qué principios destacamos en un aprendizaje experiencial pues que el ser humano tiene una capacidad natural para el aprendizaje que exige eh, el aprendizaje significativo un cambio en la organización del yo por eso puede encontrar cierta resistencia al aprendizaje sin embargo es necesario gran parte de un aprendizaje significativo se adquiere naturalmente por medio de la manipulación del contacto real y directo con los objetos es decir a través de la práctica el aprendizaje de mayor utilidad social se basa en una apertura ininterrumpida a la experiencia y a la asimilación del cambio en la propia personalidad. Es decir, miren ustedes cómo se destaca fundamentalmente en este eh, tipo de aprendizaje la experiencia, el contacto real con los objetos, la práctica y la reorganización y el cambio que se produce en la personalidad del individuo qué tipos de conocimiento se destacan un conocimiento proposicional cuando se encuentra este conocimiento contenido en libros especialmente en teorías y en modelos un conocimiento práctico es el que eh, es desarrollado a través de la adquisición de habilidades de tipo psicomotor o habilidades interpersonales y un aprendizaje naturalmente experiencial en donde eh, se alcance el conocimiento a través del encuentro directo personal con un tema con una persona o con una cosa qué aplicaciones tiene en el campo educativo pues obviamente que una combinación de estos tres tipos de conocimiento experiencial proposicional y práctico ofrece unas bases útiles y comprensivas para el desarrollo de nuestra práctica educativa que se puede animar a los estudiantes a explorar a cuestionar a dudar y a criticar las propias percepciones y extraer significados propios de las experiencias que va teniendo la persona a lo largo de toda su vida y naturalmente que se puede apoyar a los estudiantes para que comprendan sus propios puntos de vista y con ello mejoren la efectividad del proceso de enseñanza aprendizaje qué condiciones básicas tiene que tener un experto dentro de un aprendizaje experiencial pues tiene que tener una congruencia es decir una personalidad unificada congruente consigo misma una consideración positiva e incondicional es decir que preste una atención cálida al aprendiz que permita la expresión de sentimientos y que los acepte sin ninguna intención evaluativa que tenga con los aprendices también este experto este profesor una comprensión empática es decir que se esfuerce por sentir el mundo privado del otro como que si lo percibiese desde sí mismo eh, también tiene que tener una condición de reflejo es decir la capacidad de comunicar a los otros eh, lo, que, eh, lo que se siente la capacidad de poder expresar eh, lo que está sintiendo a través de la empatía. ¿Qué otras condiciones deben crearse para tener un ambiente propicio para el aprendizaje experiencial? El clima, es decir, un clima permisivo, no hostil ni tampoco sobreprotector, este, demasiado afectivo. No habrá, obviamente, una evaluación de la personalidad de los aprendices, es, de, es decir, una evaluación del comportamiento, de sus necesidades, de los fines. Bien esto es todo lo que podemos comentar muchísimas gracias